Bienvenidos a mi canal de aventuras con Jackie hoy me encuentro en Santiago uno de los 10 municipios del departamento de Solola, Guatemala. Estoy acá en el lago Atitlán y a mis espaldas está Santiago que es el pueblo más grande a la orilla del lago. En este municipio hay una población aproximadamente de 50 mil habitantes y es muy rico en su tradición, sitios arqueológicos, artesanía y muchas cosas más. Hoy vamos a conocer Santiago de Atitlán. Acompáñenme en esta aventura. En este momento está como el distribuidor de bolsos y está vendiendo, pero vende por mayor. Por lo que veo, él provee a todas las a la mayoría de las tiendas de este lugar. Y pues, si yo quiero comprar algo, no tiene que ser al mayor. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Mi nombre es Juan Sojuel. Juan Sojuel. Sojuel. Sojuel. ok Y esa, bueno, esas es de Jesús, ¿no? Sí. Oh, Jesús. ¡Qué bonita! Sí. ¿Cuánto tiempo tarda haciendo una estructura como esa? Una semana para hacerlo. ¿Una semana? Uh -huh. ¿Y qué precio tiene? 1,500 quetzales. 1,500 quetzales. Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante. ¿Todas estas usted las hace? Sí, y este? Qué bonito. Ay, y mientras está trabajando en el negocio, está haciendo esto. Ah, sí. <ríe> Eso se llama aprovechar el tiempo. Eso. Uh -huh. <ríe> qué bonito. Ay, sí. ¿Qué lugares se pueden visitar acá en en santiago hay como cinco lugares uno a la iglesia católica uh -huh. y otro a parque de la paz y otro en la de Maximón y la vendería maya son cinco cinco cinco partes y miradores hay miradores también Claro uh -huh. uh -huh. ah, okay. que. Uh -huh. eh, si yo pido en tuk tuk más o menos cuánto me puede cobrar por hacerme ese recorrido eh, a los turqueras aquí cobran mucho, 150 cobro por, por, mm. por cinco lugares, pero hay tuk-tuk, está circulando solo 3 quetzales por persona. ¿De verdad? Ajá. ¿Pero eh, de los mismos tuk-tuk? La misma, la misma. ¿3 quetzales por persona? Ajá. Si quieren ahorrar dinero, entonces no contraten, un, bueno, si quieren contratar un tuk-tuk solo para ustedes lo contratan, de lo contrario, pues piden uno para un lugar, después para otro lugar y les sale más económico. Eso voy a hacer yo. Necesito servicio de guía visitar Maximón, el dios de Maya, Maya templo. Es una religión de Maya, una tradición de Maya, una cultura Maya. Estadio un templo, lugar de la ceremonia. Mucha gente ahora haciendo tanto tipo de ceremonia. Soy un guía de Aung tour. le cambia la historia. Dos cosas muy interesantes: al lugar a Machimón y la iglesia católica. Más antiguo, más viejo, más original. Es una creencia, es una cultura. Diez minutos caminar. Diez minutos a Machimón, diez minutos okay. a la iglesia. Sí. Bienvenido, Santiago. Gracias. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego. Sí. ¿Eres de Santiago? Sí, ajá. Soy de Pachichá. Ah, qué ajá. bien. Sí. ¿Y qué andan haciendo acá paseando? Sí, solo paseando. Mm, ajá. Qué bueno. ¿Y usted, dónde, dónde vienes? Nicaragua. Nicaragua. Sí. Ajá. Nosotros somos aquí, somos de Santiago. Somos estamos la Unión ¿sí? ¿Qué trabajo? Periodista. No, eh, tengo un canal de YouTube. Sana Ana. No, YouTube. No YouTube? Sí. De Aventuras con Jackie. Bon. Aventuras okay, con Jackie. Bon. Sí, ¿Cómo se llama? Juan. Bon. Juan no. ¿Y él es Roberto, el colocho Pero casi no tiene colocho <risa> es, la es, la de... es, Lazio. es Lazio ¿Por qué le dicen colocho? Lazio Este es Mickey Mouse <risa> ¿Sí? Mickey El Mouse. de Disneylandia Pero en persona oh. ¿Y por qué le dicen Mickey Mouse? Es un acuerdo ¿Eso apodo? ¿Sí? ¿Y se uh, parece uh, a Mickey Mouse? ¡Cabal! Don Gustavo, esta es princesa Me <risa> bueno, gusta conocerlos uh, uh, Bienvenido a tu lente Me cuesta ver sin lente ah, es que hay mucho sol sí. ¿Cómo así? Ah, el, hay mucho sol, entonces ¿cómo es? ¿Para sol, sol? Sí, es para el sol Ajá, sí <risa> ¿Eres hermosa? Gracias. Gracias. Adiós. En este momento ya estoy en el Mercado de Santiago y vamos a ver cómo funciona el mercado acá. Me vine caminando desde donde me dejó la lancha hasta acá. Pues está bastante cerca. Y he visto que acá pues se ve bastante movimiento, muchas ventas de artesanía, incluso pues también venden comida. Um, a la orilla de la calle hacen tortillas gente hacen tortillas las tortillitas son miniaturas chiquititas, bebecitas se ven muchas mujeres haciendo tortillas personas trabajando ganándose la vida y pues vamos a entrar al mercado de Santiago ¿Qué es lo que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 ¿Qué es lo que está vendiendo? Chopilín. Eso, ¿Eso para qué es? Ah, no. ¿Para qué es el chopilín? Ah, no. ¿Para comer? ¿Comida? ¿Eso para qué es eso? Sí, para comer es comida ¿Cómo? ¿Pero sí. cómo se hace eso? ¿Con huevo? No, con agua Ah, con agua. Ah, tal aquí tal Amigos, la señora está vendiendo shopilín. No sé qué es eso, nunca lo he visto. Me dicen que eso se come con agua, pero no tengo la mínima idea. Vamos a preguntar cómo se come el chopilín. porque estoy perdida, no sé. Pregunté a, a otras personas y dicen que eso se cocina en agua y se come. No sé, se me hace un poco extraño. Si ustedes son de Guatemala, díganme cómo se cocina el chopilín, Creo que así se pronuncia. Y escriban en los comentarios si lo comen con huevo... Oh, no sé, no sé <risa> es que le pregunté a la señora pero le cuesta mucho hablar español entonces eh, quedamos con la incógnita amigos ya llegué aquí donde se ve el Mashimón el Mashimón bueno resulta que el Mashimón es como un cristo de los mayas así es verdad y la entrada vale 5 quetzales y si toman foto vale 5 quetzales más si quieren tomar video vale 30 quetzales si quieren hacer una ceremonia ya sea para pedir algún favor a, a Mashimón o bien este porque quieren encontrar pareja porque se les hace difícil encontrar pareja yo casi me quedo haciendo la ceremonia para encontrar marido pero era mucho, mucho dinero <risa> entonces pues no, no hicimos eso pero vale 300 quetzales aquí tengo a mi amigo a la par Vamos a hacer una pequeña entrevista para que nos comente un poquito de, de esto. El Machimón es una estatua que, según uno, fui a favor y te dan favor. Solo el ceremonio vale 300 que Aquí muchos extranjeros turistas vienen a visitar este, el Machimón más famoso. Por eso aquí se hacen visitas todos los turistas que vienen acá, Santiago Titlán. Ok, perfecto. Santiago también tiene miradores. Tiene sí, varios miradores, pero este mirador está muy bonito y se llama mirador. Pregunté cómo se llama el mirador y solo se llama mirador. Bueno, si ustedes quieren agarrar un tuk-tuk, les cobra 5 quetzales hasta el mirador. Pero ustedes digan, es el mirador que está por el cementerio y ya de una vez lo traen a conocer este magnífico lugar. Miren qué lindo se ve. ¿Qué recoge? Maíz. Maíz. ¿Para qué lo necesita? Sí. Para comer. ¿Maíz para comer? Sí. Oh. No. ¿Dónde o sea, vive? En ¿Y vive sola? ¿Con quién vive? No, no. Sola. ¿Sola? Sí. ¿Y qué come normalmente? Sí. ¿Ah? A ver, cómo le voy a contar. Después de ver esta situación de esta abuelita, se me partió el corazón, el alma, lloré. Situaciones como esta no deberían de pasar en la humanidad. Yo creo que da mucho temor, mucho miedo llegar a la tercera edad y no tener el respaldo de una familia de hijos, de personas que velen por uno cuando uno llegue a esa edad es muy triste y lamentable. Amigos aquí finalizo el video, si les gustó los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden hay más de 200 videos en el canal, suscríbanse que es completamente gratis. Y a los que están suscritos gracias de corazón, gracias por el apoyo, gracias a ustedes por haber visto este video. Nos vemos en la siguiente aventura, adiós.